¡Hey! ¿Qué onda, ah. maldito Cersei? ¿Qué onda, hombre? gente? Este creo que va a ser mi episodio favorito. No sé si mi episodio favorito, porque mira. Amigo, mirá, mirá, mirá la atmósfera que tiene este juego. Che, boludo, me estoy poniendo re caliente. Re. <risa> <risa> <risa> <risa> o sea, yo entendí que era por Carol, pero me reimagino a la gente como tipo, escuchando eso. Con los que son Sputty ¿Verdad? Boludo, mirá la... Uy. Yo... Concha. Rodri va a contar algo de una historia que le gusta a él. Antes, solamente encanta. quiero preguntar algo, y te doy Uy, la vía libre para que vos hables de lo que querés hablar. ¿Por qué eh, eh, Gatúbela en la vieja serie de Adam West, la parte de los pezones se la hacían puntiaguda? re feo, no sé. ¿Por qué hay tipo de diseño tipo Madonna? ¡Claro! Seguramente. Pero no, Madonna vino de. la concha de tu madre. Bueno, ahora habla, ¿no? Era como un tópico que tenía ahí dándome sí, vueltas sí, en sí. las pelotas, ¿sabes? ¿Viste? Estaba en la bolsa. <risa> Pará. Cosa. Eh, no. no, okay. Perdón, gente, de la concha de su madre. Estaba fijando que esté todo grabando, boludo. Yo dije, uy, mirá si no está grabando nada. Bueno. Te eh, cagaste todo, ¿no? Eh, me cagué todo porque ya no es la primera vez que pasa, tipo, che, no estaba grabando. Y es. No, eh, no, no nos pasó nunca, amigo. No, me lo haces vos en joda, boludo. La sí? <risa> Y a mí me agarro un mini 5 P y. <risa> no, no, no, yo nunca, yo siempre me fijo que estoy grabando, amigo. Tipo, soy re precavido en el sentido. Me ha pasado un montón de veces. Me ha pasado que una vez, amigo, te juro, rompí un teclado de la bronca. Eh, estaba grabando el video del Mario, de Mario Maker, y nada, tipo, el grabé todo, lo fui, sí, grabé todo y perdí todo. Y, y. nada, recuperé todo como a la semana después, pero de una manera re rara, amigo, no sé, es una cagada. Cuestión que me reenojé porque sin querer desenchufé. El. Uy, uh, qué poro. por acá? ¿Dónde me manda esta mierda? ¿Dónde están allá? ¿Quiénes son estas La minas? Oh, sí, ¿Vos otra vida, no te hubiera gustado ser hacker o algo de eso. O sea, uno un legal. Ah, el otro día estaba pensando, ¿quién habrá sido el primer hacker? ¿No? Uff. Eh... Tendría que buscar. Ah, pará, de lo que yo quería hablar, amigo. Sí, habla, habla. Bueno, sí, pará, ¿qué, ¿qué habrá hackeado de primer hacker, amigo? Eh, a ¿Qué? ver, ¿no? ¿habrá sido cuando capaz no había un sistema de defensa muy fuerte? Sí, eh? cuando ni, ni se sabía que era un hacker. Claro. Cuando ni siquiera estaba el nombre. Pero cuando estuvo el primer enfermito que hizo todo eso, después dijeron, bueno, oh, ponle la pila. <risa> <risa> era <como Eran> re... <risa> <risa> Claro, era como hack. Uy, la recagué. ¿eh? Uy, lo recagué. <risa> un chile. Con un No, y... y... Clara, ¿quién habrá sido el primer hacker? Igual. ¿Qué habrá hackeado? Después. ¿Para mí? La puta que te parió... Ada. O sea... ¿Y qué habrás hackeado? La, la, la, para mí hackeó la Notebook de Menem. <risa> no me quiero imaginar lo que había en esa Notebook si existía. Uh, le arranqué Mejor la cabeza. No, ¡Ay, la conchita! La, la, la tiene el tentáculo de Conchiti. No sé, no que... Uy, hijo de puta. Uf, me hace re asustar, boludo. traca, tu puta. A ver, un Weed Shop. ¿Cómo que le dicen? El grow Shop. Eh, qué cosa? A lo donde te venden la... los... ¿Elementos para consumir marihuana? No tengo ni idea, porque hay uno, que, hay uno que es Grow Shop y otros que hay otro que es... With shop. No, no, no. Hay uno que es como Grow Shop y otro... O sea, uno que venden cosas de, ¿De, de marihuana you? y otra que es para cultivar, algo así. Ah, ok. No ni sabía la diferencia. No, no, eh... no sabía. No sé. Pero no me... No me había fijado en el significado del nombre. Grow Shop. Ponele a esos chabón que son hackers, que agarran y te hackean todo el sistema del Banco Santander Río. Ah, pero esos son tipo ultra. Yo esos no los... No los bueno, cosas que pueden pasar Conchas madre Eso yo no los pondría en cana, boludo Eso lo agarro y los pongo a laburar para el estado Y hacen eso, mira Sí, eh, boludo Rehacen eso Y hay que hacer eso, son chabones re ¿Viste ser... el episodio de Black Mirror? El de Chabón No, que no es... nunca vi Black Mirror Hay un episodio, boludo, que es genial, amigo hay un relacionado episodio que... eso? Sí, hay un episodio que es del Chabón que... Amigo, es el mejor episodio Después lo vemos Es un episodio... No, no, no, no, no te lo voy a contar Es un episodio sobre un Chabón ¿Es Básicamente se trata sobre esto El Chabón se hace una paja Epa. O sea, se pone a ver porno sí. Y resulta que la cámara que tiene la webcam, la, alguien lo estaba grabando mm. Y le llega un mail diciéndole, si bueno. no me pagás... No, no, ni siquiera eso eh, O sea, le manda como los, el, o sea, le manda su propio video, ¿entendés? No, qué y tío, le dice... Tío, tío. La puta madre O sea, el chabón básicamente es re feo, porque no es que lo amenazó de, de una Directamente un chabón, una, un mail como cualquiera, random. un mail de la nada le manda un video de él, página C wow. Como que lo tiene, ¿entendés? Y bueno, y empi le empieza a llegar mensaje de texto eh, diciendo que llega un paquete, que vaya a tal calle y así, y así lo tienen, o si no le, le muestro el video todo. pónele Y si eh, amigo, ese episodio ese, hay que verlo después, para de jugar. Si vos me decís. Uy, dame. 80 lucas porque subo el video. Eh, no sé, amigo. Subilo, anda a la concha de tu madre. Yo me pago el monotributo. ¡Ah! La lo concha te la ¡No! Con la banda, que querías contar? La historia, vos. Ah, sí, boludo, mediam. Amigos, sí, fanáticos. Son dos, eran dos hermanos, dos hermanos, nada que ver. Eran dos amigos que se odiaban, eran dos metaleros, tipo. Que tengo tengo wey, onda. Y no ves igual, boludo. La historia de Barbie Kernes, boludo, y el amigo eh, Euronimus es, es una historia tipo. Ay, amigo, me encanta, me encanta ¿A qué nivel de.? A ver. Yo entiendo que acá. el mundo es muy grande, ¿no? Pero al nivel de no. locura que puede llegar cierta gente... No, es una locura. La historia es una locura, boludo. Me encanta. Tipo, me encanta la, la, la movida. O sea, me encanta lo que pasó. Parece muy real, amigo. Es... Uy, Uy boludo. Es muy turbio. Es muy turbio amigo. Eh, o sea... Tipo, se van a una mierda. Al punto en el que hay una parte en el que el chabón... Tipo, le mandó parte del cerebro de uno que se suicidó. Que se pegó un tiro. Tan, tan quemado y se le envió... Tío. El chabón agarró el pedazo de cráneo y se lo mandó a gente conocida. A sus amigos porque no le creían. No, no, estaba re loco, amigo. Estaba re loco. Estaba de raíz de ¿Hay algún asesinato de acá? ¿Hay? Lucas Castel? Pero ¿hay alguno de acá que que digas, che, mirá que loco este? No, no tengo ni idea. Creo que hay un chabón que mató a la mujer o algo así. Algo reservado. ¿El, ¿el dentista? Sí, ese. Ay, me veo que tú y esas cosas, boludo. Eh. no, bueno, no me voy a poner un video. la de... Sí. ¿Dicen la historia lo que dicen? No, es que... ¿What the fuck? La mujer oh. Es medio turbio. La mujer Las hijas y la suegra al chabón le decían conchita Sí, no sé qué onda amigo. Pero primero ya... O sea, específicamente le decían eso la, la versión que siempre decían era que la familia lo ninguneaba y le decían conchita Bueno, vos, yo vi el otro día el marginal sí. no, me, no me mata esa serie O sea No, no, no Porque bueno. me contaron la historia esa y nada es medio es, O sea, así fue O sea y, O sea, como lo hicieron Dramáticamente, como que obviamente, sí. exageran las cosas Como que sí, como que los trataban o como que lo trataban ah. red. Hasta su propia hija, ¿entendés? Sí, sí, sí, bueno, por o eso la, la, la, pare... A ver, es raro que... No raro, pero bueno, no está bueno que sea esa situación Ahora... El chabón, imagínate el quiebre que le hizo la cabeza Como para llegar a para matar Para que llegues sí. con un chumbo de ese... No, encima creo que fue con una escopeta ¿Fue con una escopeta? Así de zarpado, tipo... O sea, Sacadísimo. Estaban entrando con una escopeta que la familia ni se lo espera, lo recibe como todos los días. Toma. No sé si me, si me tengo que ir o qué. No sé si me tengo que ir o qué ando, amigo. Lanzagarchas, agar... No, amigo, hice cualquiera. Tienes no? que matar, ¿no, no? No, no sé si lo no, tar... no, para mí tengo que pasarlo de largo, nada más. Acá de mi casa a mí me una... Ah, sí, sí, tengo que sacarlo. Yo lo conozco desde muy pendejo, por eso no me cobro si quiero no ¿Cómo, de, ¿cómo esa canción amigo? No me, no me cae esa canción de Pity. ¿A mí? Nunca me gustó el Pity, amigo. El Pity nunca me llamó la atención. Me hizo concha. No, no lo hizo pero nada. ahí nomás. Morder el sodape, boludo. <risa> tipo, que es un <risa> nuevo amigo poner la escopeta. Tipo, así Reventar la garra que a pedazos. Me está resiguiendo, amigo. Corre, corre, corre, arre conchuda. Amigo, tenía que venir acá nada más. ¿Me estás claro. jodiendo? Por eso iba de uno, amigo, me es, esquivaba es. la pierna. Concha su madre. Bienvenido a la. ¿Te acordás, boludo, cuando.? No, sigue existiendo. A ver, a ver, ¿qué dice? Ah, es que cuando ya se cagaron tiros con medio mundo. Claro. Y ya se va, claro. Ya me voy a la mierda, me vuelve a España. No... Amigo, esto es clave, yo nunca lo había visto Ah, mira boludo, esto no lo habíamos visto, qué loco El Rincón de Giorgio Me encanta... Que... ¿Qué pasa amigo nerds? ¿Cómo nerds? ¡Hey, qué onda malditos nerds! ¡Petinato! ¡Petinato! Estabas petinato... Boludo, no te jodas! Amigo, en el Instagram, toda esa semana me apareció en publicidad de Petinato que va a tocar en no sé dónde. No, te pero porque, ¿sabes por qué? Pues justo, justo de casualidad, después de romper las bolas con el Petinato, a sacaron un video del chabón tocando el satson en, en, el, el en el Central Park de Nueva York. Y estaba el chabón ahí. Tipo, por la, Yo no sé, boludo, te juro, eu, yo... Y hacía la joda esa con Petinato, pero yo no sabía que el chabón lo acusaron de... No, vos sabes que nosotros... De, la, a, la, no, no de acoso. No sé si de acoso sí, o sí, que el sí, chabón no, tipo... Sí, tipo no, no de intento de violación ni nada de eso, de, de, de acoso, tipo de molestar. Es que. Eh, a ver, nosotros. De abuso aquí, autoridad. Nosotros acá jodimos. Sí, pasa que él no es ninguna autoridad. Me encanta es como laborales. Me encanta como no le estamos dando ni pelotas de juego de loco. Está listo, ya, el ya sabemos cómo es. Sí. sí, ya sabíamos, hombre. El tema nosotros empezamos a joder acá por lo del programa, por lo de Petinato. Y después caímos en la cuenta de che, Petinato era re turbio. Sí, cabo. yo no sabía que era turbio, amigo. Yo sí. pensé que Chabón seguía en la televisión. Lo peor es que yo lo veía. ¿En serio? A mí pues nunca me gustó, me parece. A mí me re aburría. Nunca me pareció gracioso. Oh. No, Poncio Pilato. <risa> uh. Lo sentí ojo de Kitech? <risa> Kitech. Mirá, ahí está Nico. <risa> Un chico de Kitech. Un chico de te no, no. el anteojo. Amigo, qué buenas animaciones que tiene, boludo este juego. No puede ser, amigo. Estás otro level, man. Para mí es uno de los mejores juegos de la historia. Easy. Fuera de juego. Yo creo, ahí, creo el que mejor Play 2 juego. está a nivel de God of War, eh. Sí. Juegas. Y a mí me gusta más este. Este juego es una locura, es una puta locura. La ambientación, amigo, las armas, todo. Fumate un churro. Sí. Era Sophie Maure. Bueno. Sí, Sophie, ¿no? Así que verdad. Hacé la voz de Leo. Tú, trabajando con Wesker. Veo que has estado haciendo los deberes. ¿Por qué, Ada? ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué estás acá y por qué te presentas así? Ah, concha. Ah, concha. ah shit. Like Mejor me fumo un porro y me voy bien a la verdad. Ya nos veremos. Ah, viste, se le raro. Ada. Camelo huevos oh, y después la papá ah, re Uh este fue el lugar donde aparecieron los perritos Magnus ah, Si, sí, no. de ese nivel lo que me costó todo bro. Lo que me costó ese nivel boludo En realidad este es un virus que implantó a Magnus para que todos se escuchen el último limo, <risa> <río>. <risa> Ah viste era re para que todos lo escuchen Amigo Yo no, yo sí, o sea yo la amo re ese álbum de música está A mí no me, no me llama Está cuestionable No está bueno no sé, cómo, no sé cómo caretearlo. No, sé, no, no me no, gusta. No, a ver. pero no, a ver, para, Vamos a hablar de algo, por favor. Sobre todo porque acá hay chicos jóvenes. No es tan mal decir que tal cosa no te gusta, o siempre y cuando lo hagas con fundamento y con respeto. Claro. Bueno, a mí no me gusta porque no me gusta cómo mezclar los instrumentos. O sea, ¿qué sé yo? No, no es Eso lo mal. discutimos una vez. Esto es una reseña del último Grimorio. No, <risa> Grimo. Bueno, canción número uno. Canción número uno de la joya Grimorial. <risa> Soy, mi nombre es Magnus. <risa> ¡Mi nombre es <is> Magnus! <risa> ¡Ah! ¡Alto asco, amigo! ¡Uh, oh, uh, oh, uh! Oh, ¡Alto asco! <risa>? Amigo, Maggie Manson. ¡Evo, amigo, alto asco! Me da mucho asco. ¿Te habrás que yo lo había resufrido? <risa> Boludo, se mueve muy rápido. Amigo, me da mucho asco. La... ¡Ay, amigo! ¡Amigo! ¡Ay, el volver, Amigo, amigo, amigo, amigo, amigo, amigo! No. Ah. Uh, uh, uh, uh. Me dio mucho asco, lo resentí. Dan cosita esa. Pero ¿Quieres res... jugar esto en Oculus Reef? Oh. O. Como concha se diga. Nacho, vos puedes creer. Escucha esto. Creo. Creo que se confirmó. Hay un rumor muy alto de que van a hacer un remake como los del Resident Evil 2. ¿Sabes cuál, no? Sí. No. Como el de este juego. Yo me muero. Yo voy a llorar. Porque este juego para mí es la gloria. Oh. Me encanta. O sea, yo soy fanático de Miami por la estética. Pero este juego es mi. Es una persona. parte mía, ya. De mi ¿Se vida. Se parece a cuancho, vale, boludo. la sí, bueno. cara, parece de una foto de Black Matter. Yo me acuerdo que este... No, no, salí, salí, boludo, boludo salí. gigante. No, ay, no ay, no empecé, no empecé, no, no no bicho de mierda. ¡Mamá, otro peje lagarto! Anda la concha de tu hermana, me matalo vos. Amigo, eh. lo que me costó matar eso. ¡Ay! Me la reclavaron en el ojo. Te la metió por la nuda y te salió por la barbilla. No. No, lo mezclado con el arma se armado un terrible troncho, porque... vine para esto, amigo. Para cinco horas de mierda. Eh, bueno, yo... yo soy fanático, yeah. gente, de lo que estaba hablando antes y me re perdí, siempre nos perdemos de los de Mayhem. De la historia de ellos. Amigo, la historia es muy turbia. Para, ¿de qué estamos hablando de eso, no? Otra te... cosa, estoy retardado No, estás hablando de Resident Evil. Ah, no, amigo, yo me muero. Pero dicen que va a salir el 3 primero. El te... ¿vos viste el trailer, sí, amigo? Sí, sí, sí. Está muy bien hecho el Nemesis. No tengo Boludo, cuerpo, pero hago ver, una ¿no? consulta, el primer tiro que siempre le tiras a la mierda es de aviso, de tipo, policía, puf, arre cualquiera. ¿Y cómo se abre la boca, boludo? ¡Alto, policía! ¿Y cómo se abre la, se, abre la se murió, ¿no? ¡No, no se muere, boludo! Ay, ¡Qué bicho, hijo de puta! Te cagaste todo, ¿no? ¿Y que saltaste en el Baño por acá, arre. <risa> ¡Boludo! Porque decimos, saltó justo donde estás vos sentado ahora. Te de cagaste de todo. Uy, este, boludo. Me senté arriba mi. Uh, se lo daban a él, viste todo. Le chulearon todo. Chau, nos vemos, buenas noches. Llega maletín, parece que. Tengo 50 locos, Uh, no? <risa> oh, lanzar pones, boludo. Ah, no me canso. Bueno, gente. Esperemos pues, yo, yo llego sea. arriba y nada. No, no. Y terminamos con el episodio. No se me va a ir a mí. Son de ahí. Te va a pedir que me abandones. Bueno, gente, chao.